Tenemos muchos jugos afrodisíacos comprobados y que se les prepara con todo lo necesario: con borojó, con jengibre, con ortiga, con muchos ingredientes, con ginseng. Toman seguido unos tres días o cuando lo ameritan, vienen, entonces se sirven y me agradece mucho. Bueno, de manguera, sí, es muy rico, riquísimo. Claro. <risa> claro. Sí. ¿Lo no es bien rico, le recomiendo, sí, riquísimo. <risa> Energía da mucha vitamina, tiene mucho calcio, ¿Para mucho el Para el hombre no se diga. <risa> Mi señor, ¿usted cree que es afrodisíaca la, la cabecita de? Borrego? Sí, es muy afrodisíaca, ah, sí Está comprobado. Es. Sí, es sí, ensabrocísima. Sí, sí. De borrego? ¿qué va a pasar esta noche? Pues, <risa> <risa> bueno, no sea así. ¿Para qué está comiendo? ¿Para energía? ¿Para algo está comiendo? Sí, para el cerebro, para energía para el cerebro. ¿Para Para todo el cuerpo. Para todo el cuerpo. da energía? Sí, claro, es que yo soy flaquito ahí. ¿Para impotencia del cerebro? Sí. ¿Qué va a pasar esta noche? ¿Qué va a pasar esta noche? Toca ver ese rato. ¿Qué meros? ¿Qué ¿Qué ¿La qué? La masa. ¿Y aquí qué no tenemos? Es para la impotencia sexual y también aparte mucha vitamina. ¿Sí? ¿Y, ¿Y hay agüitas de hierbas o por ejemplo estas cosas de los baños afrodisiacos? No, no, no, no. O sea, como energizantes sí, pero no afrodisíacos uh -huh. sí Si usted tiene fe, le funciona y si no, no. Sí.